A ver qué pregunta la gente. ¿Se quedó con ganas de algo adentro de la casa? No, hice todo. No. Sí. A ver la siguiente. Arroba el ejército de LAM. ¿Qué consejo le darías a la Lucila de antes de entrar en la primera edición? Que modifique las formas. <risa> la principal. Los modales, cambiemos los claro. modales. Claro. Arroba el ejército de LAM. ¿Por qué aclara siempre que es cero careta? ¿Sos re careta? Y porque me pasaba que quizás, por ejemplo, cuando se defendían en las últimas placas, Julieta, Romy y demás que decían que no eran caretas, me pasaba que estaban con Camila, se sentía traicionada cuando ella... O sea, se sentía traicionada de Camila cuando la votaba, cuando la votaban ellas también. Entonces ellas querían una lealtad que digo, ¿qué hablas? Entonces me pasó que en mi relación con Camila, mm -hmm. yo empiezo a acercarme a ella cuando le agarra el ataque de ansiedad, que posta que estaba muy mal, ¿eh? Entonces digo, che, para Nacho, digo, ¿qué está haciendo? ¿Está bañando? Le digo, no. Eh, dice, voy al baño. Bueno, fíjate qué está haciendo. Me dice, está limpiando la casa. Yo bueno, le digo, Anca... ya era re tarde todos durmiendo. Le digo, bueno, bancame que eh, en un rato vengo, le digo, voy a hacerle unos mates. Y yo venía de todo mal, de las charlas esas, de no hablar, mm. de no mirarme. Y dije, no, bueno, esto no soy yo. Entonces fui, le empecé a hacer unos mates, empezamos a hablar. Y bueno, nada, ahí la empecé a conocer un poco más y demás. Después vino también la hermana que ayudó mucho para la relación. Nos empezamos a conocer y yo se lo dije a la hermana y se lo dije a ella. Y, en, y es más, en esa charla, está en esa charla, donde yo le digo, yo a vos no te creo y nunca te creí en juego, pero como mm -hmm. persona creo que afuera nos vamos a llevar muy bien, le dije. Es buena mina, ¿no? Sí. Se nota que es buena mina. Sí. recontra. Por yo eso nota. te digo, en mm -hmm. ahí no salió y por eso me considero cero careta, porque la yo se le dije a la hermana y a ella. A ver la próxima. Arroba el ejército del AM, pregunta para la Tora. ¿Por qué la pudo caretear con Alfa y no con la madre? A veces es más difícil con los. Eh, porque con Alfa entendí que de afuera también era un personaje. Y mi mamá es mi mamá. <risa> claro. Es más difícil. Con y la conoce. El, y okay, hasta para, la, para mí lo es lo más va. difícil caretearla o con un desconocido que qué te importa ¿Qué? que con la mamá que tenés sentimientos. Es más fácil que con el desconocido. Con claro, sí. Hay una habitualidad con la mamá que no existe con nada. No hay sentimientos. En el caso. Claro. claro. Perfecto. ¿A ¿Qué querías preguntar, Estefi? Eh, no sé si lo vas a querer responder, pero llegaron a tener sexo con Nacho dentro de la casa. No. Nada. Porque nada. a veces abajo de la sábana tal vez uno no ve. Ok. Bueno, acá tengo un amigo también que me pregunta por WhatsApp. Llegan las preguntas también qué sintió ella al ser advertida por Nacho de que no quería tener sexo dentro de la casa y cómo manejabas tu deseo sexual. ¿Vos querías? Eh, no. no, de hecho hay un montón de clips donde capaz que estamos jodiendo. Los dos tenemos muy en claro que era no ahí adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos mira todos los países capaz. Pero vos dijiste que eras adicta al sexo en el tape. Sí, sí, sí. No sí. Mucha gente. Pero en lo que es. Eras una vertucha. En lo que tú, siempre. No conté de, de el mí, adicto no se puede frenar, por no, más claro. cámaras que haya. En lo que conté de mí eh, después de eso, y mismo conté en la casa de Gran Hermano, yo dije, hasta que la fui del gimnasio cambiaron mi vida. O sea, mismo hasta con el casting. Claro. El tema de la adicción al sexo era una etapa de mi vida. Ah, lo fue. Hasta en hace un más pasado. o menos cuatro ah. años, claro. Okay. Hace cuatro sin ah, años. Y Nacho, nacho bueno, ¿ves? pero ¿Vos? pará. Para no, decir. No. Ahí está la de la edición también, porque en el tape vos te vendías en ese Como estereo, que él hacía Como cualmente. adicta al sexo, o sea, ya entraste como desenfrenada. Es la, la única cosa que por nos nos por nadie más o menos allá adentro. Igual posta que afuera lo aclaré un montón de veces y dije que fue hace como cuatro años, que bueno, nada, después me pasaron cosas, no. gracias a Dios. Que, que nada, que estoy bien y que ya. Una pregunta me alejo reiterativa un de cosas. que estoy haciendo. ¿Saliste con Fedeval? <risa> no, no, porque todos salieron con Fedeval. No. Saber si... Es que estaba adentro en no, no, el vos. tema de Fedeval o no. <risa> estaba adentro. Ah, ¿Tapaste? No ¿tapaste? ¿Tapaste porque no estaba cerca de la casa? No, pero antes por ahí. <risa> ah, no sé. ¿Dos adictos al sexo? Digo por ahí. <risa> ¿Delfi? Le no, yo le, le había preguntado si, si Nacho hubiera querido vos hubieras estado ahí en la casa. No, no, porque los dos teníamos muy en claro que no, no queríamos mostrar eso a un Gran Hermano. Pero Nachito te soltaba la camisa. y hey, siempre estaba el coqueto, esa, <risa> También <risa> tengo de 28, tengo todo. Fue, Cuando di... salgan los dos se van a matar. Y seguramente. <risa> Escucha, ¿Fue edición o estabas celosa de Julieta? No, no sabes que nunca estuve celosa de ella hay, hay types tuyos mirando como cuando ellos se abrazan con Nacho y no, qué sé yo que es tremendo sabes lo que me pasó sí. mucho que esto fue real eh, cuando yo entré a en la segunda edición, Nacho estaba muy pegado a lo que era Romy y Juli. Sí, mm. totalmente. Y yo no quería invadir ese espacio. Entonces, como estaban juntos, yo le dejaba ese espacio. Y jamás fue posta que realmente ningún celos. Juli podía pasar en tanga para ir al baño, que a mí <risa> posta que... Mirá los tapes. Hay unas miradas tuyas mm. que son no, hermosas. No, no, no. no. hermosas. Por, ahí, por ahí la edición <risa> y la Mirá que yo te digo que posta, sí. ¿eh? Cuando soy celosa, soy celosa. Lo hablo celosa? Y lo digo. Sí, yo soy sí. celosa. Pero yo te diría en qué situaciones podría llegar a ser o si sea, alguna situación... Me llevó a dar celos sí. dentro de la casa, que no me llevó a dar celos, sí, pero realmente nunca sentí celos por ella. Ok. Costa. Arroba el ejército de la Pregunta para la Tora. Te preguntaban ahí recién qué le parece Camila, si la tuvieras que describir. Mm. Eh, no, como persona me parece buena mina. Me parece buena mina, también sentimental, estar recontra contra jugando. Eh, primero era sí. con Alfa y ahora que estoy de afuera estoy viendo que juega mucho también en las cámaras sola. Entonces, se ve que no me confundí con juego. ¿Y por qué te molesta eso que juegue? No, no me molesta. Porque cuando hablas de ser careta, dentro de la casa no sé si es careta. Tampoco votarte. Eso. Yo por ahí soy íntima amiga tuya en la casa. Y no. te puedo votar porque creo que me podés llegar a ganar. Y yo, la verdad, quiero ganar. Y eso obvio. no me parece. El votarte no es una traición para no, mí. No, obvio que no. Porque pero si vamos bueno a La traición son todos malos pibes pues están votando un Obvio, entre pero yo en mi juego. Antes de que seamos tan pocos que sabemos que ya no podemos nombrar todos con todos. Obvio. Yo la verdad ahora que ir con otras personas. Obvio. Eso lo tenemos recontra, en claro, pero antes quizás prefería otra cosa. No, no sé, no pero me. Pero igual me gusta. vos decís, eh, la, tengo, la tengo claro, está rejugando como si fuera algo malo. Y sí. No, a mí me gusta. Piola. Pero la gente también, viste que la gente se queja porque me dicen, ¿por qué le no hice la fulminante a Romy? Claro. Tengo. Sí. Hay un montón de explicaciones igual de sí. por qué no mm. le hice la fulminante, una sí. por somos pocos, iba a caer en placa. Y la fulminante sirve si tenés una punta. Ejemplo, Nacho líder y me tiene que salvar a mí, fulminante La Obvio, tira. Claro. la pensaste si no, Romina, bien, en qué? realidad no lo hiciste de buena, la pensaste, no te convenía. Obvio, claro. y después a la afuera te, o sea, te, te, te, te crucifica por las espontáneas, por las fulminantes. Pero no te preocupes. Y después cuando salís, no, porque te sacan por eso, mira la Coti, claro, para mí metió una res jugada que, y la sacaron. ¿Vos crees que Romina continúa estando porque está, digamos, se odiñó de la cocina y esto de limpiar y de cocinar? Y, Además, ustedes se enfrentaron en un momento, en los últimos días, sí, por sí, la cocina. Sí, sí, sí. ¿Qué no, pasa el, con la cocina? No era la cocina, era el tema de la autoridad, de hago todo Y yo". vos ahí te agarraste todo y empezaste a hacerle sí, la comida delante. Sí, con los perros. Ella o sea, veía pasar perros... las ollas, te quería matar, darte un sartenazo. Lo siento. Sí, Pero crees es que esa... No. Eso es, eso, ¿Ese adueñarse misma... es estrategia? porque. Qué yo, el que Debe te da de, lugar de, de comodidad. La no. llevan para mí, que son los venidos de la casa. Es, es una comida. boludez que vuelve de nuevo con el queso rayado. Ahí hay un plazo el queso de queso rallado. La del ah, ah, queso ah, rallado general. Es buenísima, ¿Ves? posta que es, es buenísima. Si sí, sí, sí, sí, vos sí, le podés sí. servir a 20 platos de frío, queso rallado y la bolsita, sí. no necesita No, pero ella es la la No hables más de comida, que ya me pasando. Ese es el tema. ¿Con quiénes de los que están adentro de la casa ahora sería amiga? Además de Nacho, obviamente. Con el y con Camila. ¿Cómo? Sí. Ah, Camila, ¿sí? Sí. Arroba, el ejército del AM, alguna más para ver, para la tora. Bueno, ¿qué piensa de Romina? Medio que ya lo describiste, ¿no? Sí, bueno, déjame terminar algo. Eh... ¿De la cocina? Cuando no, vos no, estabas el tema de la algo... autoridad, por ejemplo. <risas> ¿Vos los perros? Eh, también, por ejemplo, vení o yo, vení con mamá y se lo querés llevar también a la cama. Tema? Y tipo, no te confundas, los perros en la casa son de todos. Que vos lo hayas claro. querido adoptar, que encima el perro sigue más a Nacho que a ella, Claro, esa es otra cosa, hay que Pero ver si claro. él lo hizo como dueño también. Propiedad. Sí. Que es de él, porque, claro. porque se lo va a llevar. Porque ella cree sí, que lo va a llevar mamá sí. de la Pero de la casa. lo va a adoptar, ¿eh? Acá Entonces, hay otra pregunta más. Que porque... dar de comer, que esto, que lo otro, y agarré y dije, no, yo, ah, o sea, sí. le dar de comer. ¿Por qué era tan tóxica y alejó a Nacho de Julieta? Ah, yo no ya lo me contestó. considero tóxica y al, eh, Nacho nos alejó de Julieta. Sí, un poquito así, cuando vos entraste. Pero como vos dijiste, Dani. antes estaban sí, muy intimidate. juntos... Pero entró Dani. Escucha, también. escucha, Bombona, recién dijiste como muy al pasar que Camila eh, tuvo un ataque de pánico. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental ahí adentro? Eh, ¿Y bueno, cómo está fue ella? Más un ataque de ansiedad. Ok. Mm. Eh, que ahí, bueno, lo canalizó, fumándose casi todo el atado de cigarrillo, limpiando hasta no sé qué hora de la mañana, no durmiendo. O sea, realmente estaba muy pasada. Eh, y obviamente fue a pedir psicólogo. Yo le dije, ¿Vio a los no va a ir sin pedir psicólogo. La última, la última porque ya se tiene que ir eh, la tora. ¿Vio el video de autosatisfacción de Nacho que salió en las redes hace un tiempo? <risa> no. No lo no. veas. No, y también le doy un ejemplo a la gente que estaría bueno que no lo difundan. sabes que, que existía? Eh, me enteré algo de una fotos, por bueno. algo de eso, pero... Sí, es su intimidad y es aparte intimidad es un y... delito y aparte es pasado. Exactamente. También.